Se hace lo difícil y yo espero su mensaje, pero ya no conoce a este personaje. A mi sí. me No te voy a posar, no estamos casados, pero te voy a casar. Usted viene conmigo porque, porque yo.